Bueno, ahí estaba, ¿no? En su cara, ¿no? Limpia y pelada, como se dice, fue descubierto. Y él dice que trata de ser infiel, perdón, trata de ser fiel, pero no puede, ¿no? La pareja se ha cansado de él, está la evidencia, él responsabiliza a su pues, ingesta de alcohol. Sabemos que tiene un serio problema con el alcohol, la, varias veces lo han pillado en situaciones bastante lament penosas, lamentables, sobre todo para alguien que se dedica al arte, ¿no? Y que, tiene talento, sin duda, aquí que suero, ¿no? Salió de la calle, es un cómico ambulante que se metió en la TV, ¿no? Con éxito, que se ha codeado trabajando con cómicos de nivel, pero que lamentablemente sus demonios eh, terminan dominándolo, ¿no? Y convirtiéndolo en lo que es ahora. Pero vamos a abordar el tema porque esto, sin duda, le puede pasar a cualquiera. Y hemos invitado a nuestra especialista. Que, no, siempre viene Liuba Ulloa, licenciada en psicología, para que nos hable Liuba de lo que dice Suero. ¿no? Quique Suero se defiende, dice que pues, eh, no se acuerda, que es el alcohol, ¿no? que él intenta ser fiel a sus parejas, pero quizás el alcohol lo convierte en un perpetuo sacabueltero, como se dice. Bueno, para empezar, ser fiel es una decisión. Uh -huh. Igual, ser fiel o ser infiel, yo decido si quiero hacerlo. Ahora, muchos y esto lo he escuchado siempre, es fue culpa del alcohol, ¿Ah, que sí? fue para el alcohol, este me hizo hacer lo que yo no quería, fue una tentación. Pero en realidad, para ser honestos, el alcohol no tiene la culpa de nada, porque o sea, yo he, he escuchado de casos que personas que estando eh, digamos en estado de ebriedad dicen, "Aléjense de mí, tengo pareja." Eso hay casos. Ah, a lo dicen. Sí, sí lo dicen. He escuchado casos así. Entonces, eh, en realidad eso es solo una excusa, nada uh -huh. más el alcohol. Y bueno, cada quien decide porque eh, en realidad el ser fiel es un valor, es un valor moral. ¿Y eso qué quiere decir? Que me está faltando a mí como persona amor propio y ese valor moral. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son las eh, herramientas que debería desarrollar o qué habilidades debería desarrollar una persona que sí quiere cambiar? pero que tiene este quizás este componente de cada vez que se pasa de copas empieza a mirar este, a la mujer ajena. Mi primero es el amor propio, o sea, primero tiene que trabajarse en el autoestima de la persona, o sea, primero valorarme a mí misma porque el, el hecho de engañar a mi pareja, yo estoy faltando el respeto no solo a él, sino también a mí mismo, a mi cuerpo prácticamente. Entonces uno tiene que trabajar en el, en el autoestima, eh, digamos, en tratar de... Eh, respetar también a la otra persona y pensar qué daño le estoy haciendo yo al meterme con otra persona, porque no solamente la estoy lastimando a ella, sino que estoy, tira, digamos, ¿no? tirando a la borda todo un tiempo de relación, de confianza, y ojo que una vez que la confianza se quebranta, es muy difícil volver a reconstruirla, porque eso de toma tiempo, claro. paciencia. Uh -huh. eh, Liuba, una persona que ya pues es una un infiel... Hombre o mujer, ya con eh, se va llenando de un callo, de una capa donde ya es una raya más al tigre. Sí, Cada vez que es descubierto, por ejemplo, en el caso de Quique Suero, ¿no? lo han descubierto varias veces y con él no es, ¿no? O sea, como que ya se le ha vuelto una costra ahí. Y... Eh, para su condición claro, y en esta frase que dicen quiero ser fiel pero me cuesta o no puedo, en realidad se cierran en una zona de confort no es que no se pueda y tampoco es imposible de que se puede, se puede y me puedo rehabilitar, si me puedo se rehabilitar puede. Pero ya es cuestión de trabajar en mí mismo y, y si es que siento que yo no puedo por mí mismo, o sea, solo, tengo que trabajarlo en terapia. O sea, eh, o sea, yo sé que necesito ayuda o basta que pase algo tan traumático que te haga entender el momento que cambies. O sea, donde es momento que busques ayuda y trates de trabajar, digamos, en ti mismo. Pero como se dice, eh, es ayudar también a la otra persona porque le estoy haciendo daño y es muy egoísta de mi parte, o sea, eh, yo, digamos, vivir la vida que se me da la gana y a la otra persona que sufra, darle inseguridades y dejarle un trauma también a la otra persona. Claro, ahora, hay muchas muchas personas infieles que eh, están atrapadas en esta espiral de la infidelidad por la adrenalina que les genera el saber de eh, estar teniendo una práctica prohibida o fuera de su relación. Claro, en parte personas que dicen, es que me quiero sentir deseado, o sea, es que en parte, o sea, eh, lo que ellos dicen es lo que el, el vacío que ellos reflejan, ¿no? El sentirse deseado, que en realidad en su momento, digamos, en su vida se sintió ignorado, como que quiere sentir que quiere resaltar sobre algo, eh, quiere, digamos, tener una actitud seductora, entonces, eh, está bien, digamos, mientras uno está soltero, como si se dice ya, puede tener, uno puede hacer lo que se dé la gana, pero si está en una relación, eso ya es, digamos, como un pacto, es una, es algo que hay que respetar. Entonces, si es que yo siento que estoy teniendo esta tentación o de repente eh, viene por mi mente, ¿no? ¿Y qué pasaría si le habla a otra persona o si es que de repente eh, puedo darle un beso a otra? ¿no? Entonces, ahí uno tiene que entrar en juicio propio y juicio moral. Ahí viene este eh, juicio crítico, ¿no? uno tiene que pensar y decir... Ok, si yo hago esta acción, ¿qué consecuencias me puede traer? ¿Qué daño le puedo causar a mi pareja? Y o sea, uno tampoco no, no este, tiene que ser tan egoísta de decir no le va a pasar nada, la persona sufre, la persona sufre y digamos, ah, al final nunca se enteró, bueno, pero al final lo que te mata son los sentimientos de culpa, eso sí, uh -huh. eso es una, una pesa, una carga que uno puede llevar por años. Y también analizar por qué se le acercan estas mujeres o estos hombres a las personas que son infieles, ¿no? ¿Qué hay? Y en el caso de un personaje público como Quique Suero, ¿no? ¿Qué buscan? Quizás eh, el, el hecho de que sea una persona conocida, el, el estar siempre en eventos, el entorno que lo rodea, eso también es parte del de análisis que un infiel hombre y mujer debería hacerse. Claro, o sea, digamos en el caso de figuras públicas siempre van a haber personas, incluso no necesariamente una figura pública, cualquier persona, digamos, si te ve atractivo, siempre se, va, te va, se van a acercar a ti, o sea, si te ven atractivo y cosas así, pero eso ya depende de la misma persona, porque... ¿Mm. Digamos, eh, hay casos que dicen, se me puede presentar quien sea, todo el, o sea, digamos, la, la persona más atractiva del mundo, pero depende de mí si realmente yo quiero darle cabida a esa persona. ¿Por qué, digamos, se si comete una infidelidad? No es porque, ay, me, me forzaron, o sea, en realidad tú mismo estás permitiendo, o sea, eso ya es una decisión propia, como tú uh -huh. dices eh, en el mundo hay personas siempre atractivas, interesantes, eh, y si estamos en pareja, de hecho... ...pues eh, nos va a llamar... ...nos puede llamar la atención otra persona... ...¿no? ...y ahí siempre dicen... ...no, los ojos se han hecho para ver... ...¿no? ...no, estoy... ...puedo mirar... ...pero ya está... ...o sea, ¿cómo... ...cuál es el límite... ...hay una frontera sin duda... ...entre el... ...oye, decir si es esta chica o este chico... ...es guapo o guapa... ...según sea el caso... ...pero y ya el, el, el siguiente paso... ...ya es peligroso... ...claro, o sea... ...hay casos donde se dice... ...bueno, una conversación... ...bueno, no está mal... ...el hecho de interactuar pero ya un este un acercamiento físico un beso y luego de un beso que lleva a otra cosa o, hace, o aceptar una salida más que no que no es del entorno laboral o que no es este del entorno amical eh, pues asumir alguna situación que pueda ser mucho más comprometedora eso ya es un es como si se dice dar pie a algo más peligroso Claro, porque digamos, algunos dicen, no, empezó como una amistad. Y todo, empezó todo, como eso. Ajá, todo empezó como jugando. Todo empezó como jugando. Y después, eh, poco a poco, las cosas se fueron tergiversando. Entonces, uh -huh. ya depende de mí, cuando yo siento que si ya las cosas se están confundiendo, es como que, discúlpame, quiero poner un pare, un límite, porque no me gustaría este, lastimar a la persona con la que estoy, así como tampoco me gustaría que me lo hagan. ¿no? Ahora, ¿hay, hay gente que malinterpreta señales. Sí. También, ¿no? También. Claro. O sea, a veces eso es muy común y esto lo escucho en consulta que me dicen es que me estuvo coqueteando porque me trataba bien, me dio mi lugar, o sea, es que hay personas... Y simplemente que, estaba haciendo bueno, normal, sí, correcto. Ajá, hay personas que, digamos, son buenas personas y te uh -huh. tratan bien y, digamos, ¿no? en el caso de una persona que ha sido maltratada, cosas así, de pronto que conoce a alguien que la uh -huh. trata bien, uh -huh. ahí puede confundir las cosas. De acuerdo. Entonces, ahí es donde si... Bueno, si una persona, digamos, estamos conversando con alguien y de pronto vemos que está mal interpretando, ahí es bueno decirle en el sí. momento, tampoco para que no uh -huh. causarle usarle Conflictos claro a esta que persona. Sí. Entonces, mira, sabes que eres una muy buena amiga, pero mm -hmm. quiero que eso quede claro: que de aquí no, no quiero que pase nada más. Pero hay que ser fiel a esta frase porque muchos dicen eso y al final están que realmente tienen otra intención con la amiga, que al final mm -hmm. le siguen coqueteando y al final la están confundiendo. Claro, como dice la canción Los amigos no se besan en la boca. Quiero ser fiel, pero recaigo. ¿Tengo remedio? Pregunta nuestro flequero. Sí, sí hay remedio, ¿verdad? Gracias, Liuba. Ha sido Liuba Ulloa, psicóloga que nos ha. Ah, pues acompañaba en la mañana de hoy para hablar de un tema que le pasa a cualquiera. Nadie está libre. ¿eh? Uy, ¿qué pasó por ahí? Bien. Amigos, no los despedimos.